Bienvenidos a este canal, Explorando California Hoy nos encontramos en este pueblo rural de California llamado San Juan Bautista Y vamos a conocer un poquito de San Juan Acompáñame en este video para que comencemos la aventura Esta es la entrada del pueblo San Juan Bautista Está a 20 minutos de Watsonville, también está a 20 minutos de Hollister, como a unos 25 minutos de Gilroy, y es un pueblo muy conocido porque por aquí pasa la falla de San Andrés, inclusive hay un monumento en donde está los datos de la Falla de San Andrés. Este es el downtown del pueblo San Juan Bautista. Como ustedes pueden ver, tiene tiene como una variedad al medio oeste. Las formas de las casas antiguas y las misiones establecidas años atrás aquí en san juan bautista como ustedes pueden ver tienen barriles de adornos ahí a las orillas de las calles esto es san juan bautista explorando california gracias por entrar a ver este video suscríbete para que estés al pendiente de los próximos videos de las próximas aventuras de California Bienvenidos, bienvenidas, sean todos bienvenidos a este recorrido Estamos recorriendo la calle principal de San Juan Bautista, el downtown ambiente muy tranquilo, un ambiente muy cálido algo que es notable aquí es que no, no hay mucha lluvia no hay mucha gente caminando en las calles tampoco vamos a doblar aquí a la derecha para, para ir a ver dónde está la misión la misión es el lugar de la iglesia donde los primeros misioneros pasaron por aquí, establecieron una misión en el tiempo de la conquista española. Recordemos que California estuvo en manos de los españoles tiempo atrás. Y que fue fue colonizada por los españoles también. Luego pasó a ser parte de México y ahora es un estado de Estados Unidos. California tiene mucha historia Ustedes pueden ver al fondo del lado izquierdo Esa es la misión Ese es el terreno de la misión Vamos a recorrer por aquí Todo esto era el pueblo antiguo, podríamos decir que era el Old Town, el viejo pueblo. Ahí está la misión, todo eso que ustedes ven es parte de la misión San Juan Bautista, y que este era el centro del pueblo y aquí estuvieron los españoles. Esa es la iglesia católica, la misión, donde estuvieron establecidos los misioneros que cruzaron por estos pueblos. Ahora queda como una reliquia, como un lugar histórico, internados, donde habían personas internadas ahí, vivían. Ese era como. hotel ahora es un lugar histórico pasamos rápidamente por aquí por motivo del tiempo más adelante estaremos grabando un video más con más tiempo lugares donde vamos aprovechamos grabar pero es mejor ir a un lugar y tomarse el tiempo para re recolectar la historia y grabarla. Así que se fue el recorrido por la misión y nos reincor reincor reincorporamos nuevamente a las calles tradicionales de San Juan Bautista. Ustedes pueden ver todas esas casas son muy antiguas, tienen el old fashion, es un pueblo pequeño, pero muy curioso, muy tranquilo, muy relajante. de mucha paz y tranquilidad Nos vamos a detener aquí para grabar los nopales que están aquí en este terreno que es parte de la misión San Juan Bautista. Ahí están los nopales. Y ahí está la placa de la historia del lugar. Los años y todo eso los nombres de los personajes y en dedicación a San Juan Bautista y las cosas que dice ahí en la placa mire cuánto nos pagan aquí enfrente venden un ice cream muy rico que estaremos probándolo estaremos comprando ice cream de aquí de San Juan Bautista así que si tú quieres venir por un ice cream Vente, solamente pon el google Maps san juan bautista y te va a tirar aquí margot se llama el lugar de ice cream y está muy sabroso muy rico te lo recomendamos así que amigos esto fue todo el video. en otra ocasión estaremos grabando gracias por todo y te deseo